Buenas noches a todos y a todas. Gracias por acompañarnos en este espacio que es virtual y presencial eh, sutilmente. Hoy tenemos un regalo especial desde Guatemala. Está conectada a bonín Ella es una profesora de meditación, tiene más de 30 años de experiencia en la meditación. En Guatemala, eh, muchos años antes de esos 30 años, había ya construido un espacio muy bonito que lo hizo como un templo para Dios. Y así tenía una búsqueda espiritual muy, muy larga de toda su vida. Y bueno, es una persona muy estable, muy madura. Eh, con un corazón muy grande y, y por eso también es tranquila porque en su corazón cabe todos y todo verdad eh, y en, en estos momentos pues ella además coordina el centro de brahma kumaris de guatemala y hoy nos va a estar compartiendo experiencias de meditación y de charla acerca de cómo usar estos cambios para nuestro desarrollo interno y también el desarrollo colectivo. Así que, han bienvenida. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación. Es para mí un honor poder compartir experiencias y vivencias de vida que bueno, cada uno de nosotros tenemos, pero lo importante es realizarlas, plasmarlas y poder transmitirlas a los demás. Les doy un saludo de paz a cada uno, que en estos momentos es lo que estamos a aquietar nuestra mente, nuestro corazón. Y que tengamos esa apertura para entender un poquito más acerca del cambio. Sabemos que el cambio de por sí es constante y nadie, nada puede impedirlo puede pararlo, es algo que sucede continuamente en la vida. Todos estamos sujetos y sometidos. Cuando nacemos, crecemos, nos desarrollamos, maduramos, envejecemos, pues ya dejamos ese cuerpo físico agotado. También la misma naturaleza tiene cambios naturales. Eh, vemos cómo los elementos, igualmente. Sin embargo, los seres humanos hemos alterado el cambio de la naturaleza. Nosotros mismos, en el afán de desarrollo, progreso, como querramos llamarle, no hemos sido conscientes de cómo hemos afectado el externo, todo ese mundo que está afuera, pero todo viene de adentro. Y tan importante... Realizar todo eso, cuando nosotros nacimos, digo nosotros, tercera, cuarta edad, así nos llaman ahora, y nos tienen como más resguardaditos, más cuidado, cuidaditos, tal o sea, sí. vez antes no cuidaban tanto a los mayores como ahora. Eh, hay muchos recuerdos de, de la abuela, del abuelo, de aquellos tiempos hasta hay suspiros, eh, anhelos, ¿Y qué sucede en aquella época? Todo tenía un ritmo más lento, eh, podía ser más apreciativo en todo lo que vivía. Y por eso se dice, bueno, en las historias pasadas no existía la tecnología. La tecnología es un cambio revolucionario en nuestra cultura, en nuestros sistemas de vida. Ahora tenemos el mundo en la palma de la mano. Ahorita estoy yo, me invitaron en Costa Rica, pero el mundo entero tiene acceso a, a esta presentación, a este compartir. Entonces, la tecnología ha beneficiado mucho el desarrollo humano, humano diríamos, el desarrollo materialista. Sin embargo, eh, también ha afectado todo el desarrollo interno. ¿Por qué? Lo que sucede es que antes no había teléfonos o muy escasos los teléfonos saqueados de, de ruedita y de niños, uno ya ni le interesaba esa comunicación. Los jóvenes y los niños no pueden creer que podíamos vivir sin eso. Y ahora ellos son dependientes, no solo ellos, nosotros mismos hemos tenido que adaptarnos y moldearnos a un sistema de vida que es el que existe actualmente. La tecnología, las redes sociales, pero se ha vuelto una gran dependencia que en cierta forma totalmente afecta a todos y cada uno de los seres humanos. Vemos a esas familias que van, pues antes podían ir al restaurante. ¿verdad? Ahora ya ni eso se puede, pero aún en la casa posiblemente cada quien en su mundo con su iPad, su celular, sin comunicarse. Y eso es lo que ha sucedido. Pero es tan importante nosotros entender lo que es el cambio, como es constante y no podemos evitarlo. Tenemos que entender que hay varias formas de relacionarnos con el cambio. Una es ignorarlo. Y viendo la situación actual de esta pandemia a nivel mundial, mundial, o sea, todos, cada uno de los seres humanos estamos viviendo consecuencias de esto, ¿qué sucede con las personas que ignoran esta situación? Los resultados ahí están evidentes. Como que no existiera y nosotros como seres humanos también hemos pasado periodos de ignorar el cambio, donde pues pensamos que, que no es una realidad. Y entonces nos quedamos en un mundo donde después cobra la factura, donde luego vamos a recibir el rebote, el efecto de aquello que ignoramos. No puede ser ignorado, es, sucede. Otra relación con el cambio es la parte de resistirlo, rechazarlo, reaccionar ante el cambio. Y la mayoría de nosotros, los seres humanos, es la forma en que nos relacionamos con el cambio, porque o no entendemos, no queremos aceptarlo, o sea, estamos en una postura de resistencia. Y eso también de sus consecuencias entonces el resistir el cambio que es naturaleza humana necesita de apoyos mentales para poder uno ir dándose cuenta de esa realidad poder ver el panorama saber qué está sucediendo y actualmente pues a ese nivel la tecnología ayuda muchísimo ¿Por qué? Porque estamos informados al detalle. Pero tenemos que usar los poderes de discernir y decidir qué es lo que voy a meter dentro de mí. ¿Cuánto eso me va a afectar a mí? Para que yo responda a esa resistencia que he tenido. Porque hay mucha información también muy falsa. Hay gente que toma ventajas, que se aprovecha, que quiere... Crear más caos. Aún podríamos hablar de naciones. Y eso pues no es positivo. Entonces están esas dos fuerzas opuestas. Y tenemos nosotros esa capacidad interior de verlo. Tener la capacidad de ser selectivos y tomar decisiones de por qué camino voy a andar. Tenemos la ventaja en Guatemala, en otros países, posiblemente de unos buenos líderes que están intentando con toda su fuerza y toda su fe de alinear a las personas para que a través de ese entendimiento puedan seguir esos lineamientos y favorecer que ese cambio sea menos doloroso, menos dañino, hacer las acciones que sean necesarias para poder verdaderamente salir adelante, lo que sucede en la resistencia también es que no se ve un futuro, no hay esa visión de que cuando termina, qué va a suceder después, muchos dicen y tal vez no se ha pensado demasiado al respecto que la vida es otra, la vida cambió totalmente, ¿cómo estoy yo en esa relación?, ¿cómo me presento yo?, Y nos damos cuenta Muchos padres, muchas madres se han dedicado, y yo lo he escuchado, a muchos trabajadores y personas que todo lo que hacen es por su familia, por sus hijos, para que ellos tengan lo que ellos no tuvieron, que tengan todas las posibilidades de desarrollo, de estudio, y crecimiento. Y ellos se están de alguna manera matando, sacrificando, haciendo tareas sin límite para darles bienestar. Y hoy en día hay un encuentro con esos seres que podría ser, que creía conocerlos, pero no los conozco también Ese es mi hijo, esa es mi esposa, ese es mi esposo O sea, encontrarse con personas donde tengo que convivir más horas. Yo decía antes no tenía el tiempo y ahora el tiempo está ahí. ¿Qué hago con él? ¿Cómo puedo yo afrontar? situaciones, experiencias que hay en mi interior para que yo pueda verdaderamente armonizarme y se habla mucho de la unidad que ha creado esta pandemia pero esa unidad empieza dentro de uno uno verdaderamente tiene ese buen deseo de un cambio positivo de un cambio elevado de una, podríamos decir, más que cambio, transformación porque eso no es un cambio, es una transformación de algo viejo a algo nuevo, de una situación a otra situación, de manera que es importante este tiempo que se nos ha dado a todos para que reflexionemos, aunque no querramos, nos damos cuenta de que lo que hacíamos ya no lo estamos haciendo, ya no podemos hacerlo. Hay muchas restricciones, hay muchas situaciones que impiden que eso sea así. No sé en otros países, pero aquí hay un toque de queda de 6 de la tarde a 4 de la mañana. Y solo pueden circular en las calles médicos, paramédicos, personas que están en el aspecto de salud y alimentos, para mantener ese equilibrio en la sociedad, pero con permisos muy especiales aún de gobierno. Eh, no hay bares, no hay restaurantes, los que se han ingeniado de hacer un servicio y que no lo hacían a domicilio o que ahora abrieron como ciertas plazas para que puedan ir a traer cosas. Entonces, esa adaptación y a nivel interno de, de mi hogar, yo luché por mi familia, creí en ellos, pero ahora me encuentro con ellos. ¿Qué siento? ¿Qué pienso? Ahí es donde viene la transformación, donde tenemos que verdaderamente adaptarnos y hacer una pausa. El silencio es el poder más grande que existe dentro de uno, pero un silencio es esos ruidos que hay internamente, esos pensamientos que no tienen un orden. Y En el silencio podemos ir reduciendo ese nivel de pensamientos, aquietar la mente Empezar a ser observadores, observadores de las personas, de sus actitudes, de sus valores, de su belleza interior. Empezar a apreciar a esos seres desde otra perspectiva, no porque son buenos en la escuela o en la universidad, no porque eh, mi mujer aquí o allá o mi marido aquí o allá, sino es otro nivel, es un nivel más interno un nivel donde podemos interactuar ya con distancia social aún dentro de las familias, interactuar, tener una mirada apreciativa, amorosa, una mirada compasiva. Eh, y esos cambios se van a dar solo en uno mismo. El crecimiento interno, el crecimiento colectivo se da y empieza en casa. Hay un dicho que dice, si yo cambio, el mundo cambia. Y Gandhi dijo, tenemos que ser los cambios que queremos ver en el mundo. De manera que el cambio no está afuera, está dentro de uno. Con fe, con una actitud positiva, con pensamientos puros, con buenos deseos, con buenas intenciones. Podemos todos sacar lo mejor de cada uno. Desarrollar una familia ideal dentro de ese contexto, dentro de ese grupo que está ahí con que tengo que convivir más juntas. Hay personas que viajan todo el mes o tres veces, a los, tres veces al mes, tres semanas, y luego se encuentran y ya no pueden salir. Al inicio, pues es un, una inquietud estar afuera y. También uno tiene que darse cuenta cuánta evasión tuvo de estar más afuera que adentro. Entonces ahora no hay otra. ¿O sí o sí? Entonces viene la otra relación con el cambio y es la aceptación, abrazar el cambio. Y en ese abrazar el cambio no necesariamente quiere decir que yo lo acepto tal y como es, pero estoy aceptando esa realidad. Abrazarlo quiere decir que uso mi entendimiento, mis capacidades internas para saber dónde estoy y cómo voy a colaborar en que ese cambio sea diferente, sea mejor, que ese apoyo, esa fuerza de unos con otros y salir adelante, porque el cambio es continuo y no se estanca. Igual, a nivel de este virus, Tampoco se a estancar, va a siempre existir, pero la forma en que está ahora es para enseñarnos una lección. Es provocada por el ser humano. Es provocada por todos nosotros colectivamente. Necesitamos de aprender algo colectivamente. Esto es muy fuerte, pero algunos deben entenderlo, otros no. Pero ahí está la ignorancia, la resistencia, ¿no? El abrazar el cambio. Vamos a hacer una pequeña pausa de reflexión. Yo voy a conducirla. Y es muy sencilla, o sea, cuando hablamos de meditación, meditar viene del origen latín, que quiere decir mederi, sanar el interior, tener un encuentro con una fuerza superior, una fuerza suprema, como la quieran llamar, y tomar el poder, para poder uno transformar. Entonces, en ese estado de meditación nos volvemos observadores desapegados y amorosos, o sea, vamos a ser observadores viendo escenas, sin ser influenciados por emociones, simplemente observamos como se puede observar cualquier cosa en la naturaleza, nos quedamos como extasiados, pero estamos viendo, observando, y ahí emerge el verdadero amor. Entonces vamos a estar sentados rectos, o sea una postura cómoda, ni muy relajada, ni muy tensa para poder experimentar y vernos nosotros en relación al cambio. Vamos a respirar tres veces lentamente. Expulsamos el aire suavemente. Nuevamente respiramos y soltamos, dejamos ir toda esa tensión que hay dentro de nosotros. Sentimos como nuestros miembros se relajan, las piernas, los brazos, los órganos, todo nuestro sistema se relaja físicamente. Sentimos como un soltar de una energía y nos volvemos livianos respiramos nuevamente y vamos a centrar la energía y el pensamiento en el entrecejo ahí donde yo puedo a través del intelecto ser observador y observar cómo yo el ser me relaciono con el cambio pensemos en alguna situación actual donde hemos ignorado tal vez pasada sea más fácil, ignorado un cambio, donde simplemente no lo quiero ver. En el tiempo, obtengo el fruto de ello, y sufre esas consecuencias. Dejo de ignorarlo, pero al ver esa realidad me resisto, porque no entiendo. No puedo aceptar lo que está sucediendo. Y esa resistencia me causa depresión, tristeza, dolor. O sea, es una atadura hacia el pasado, hacia todo lo que fue muy bueno en mi vida pero ahora estoy en una situación que tengo que ver el presente y hacia adelante. ¿De qué forma puedo evitar resistir el cambio? He de informarme bien, he de pensar diferente, he de sentir diferente, he de hablar diferente de relacionarme de una forma diferente. Veamos esa escena de pensar, sentir. Traigamos a nuestro, enfrente de nosotros en nuestra mente algún ser donde hemos resistido esa relación. Y siendo observador, apreciamos algo de esa persona. Veamos algún valor, algo que pude ver en el pasado, pero ya no veo. Voy a retomar esa experiencia, ese sentimiento de admiración, de agrado hacia ese ser. Y empiezo a cambiar mi forma de pensar y sentir. Y al respirar Pienso, ¿cómo me siento teniendo esa visión? de ser más observador para poder verdaderamente lograr esa cercanía en forma apreciativa. Y luego abrazo el cambio. Acepto la realidad aunque no esté de acuerdo, todos reaccionamos diferente en base a lo que hemos construido en el tiempo una relación, pero podemos volver a retomar la esencia del acercamiento, volver nosotros a identificarnos con lo más puro de cada uno y definitivamente Ahí estaremos abrazando el campo. Respiramos. Y nos ubicamos en este presente, en esta vida actual. Y eso nos deja una experiencia para practicarlo más, para poder lograr cambios de una forma positiva, de una forma elevada, de una forma constructiva, donde podamos crecer juntos. Finalmente el mundo nos puso juntos por algo, no para destruirnos, sino para construir, para interactuar de la forma más elevada y no olvidar quién nos da el poder de hacerlo cuando se piensa en Dios o el ser supremo, como quieran llamarle, ese ser no puede venir a resolver mis problemas, porque es un aspecto muy personal e individual. Lo que sí puede hacer es que si yo me relaciono con él, si yo comparto con él o mi compañero, mi padre, mi madre, mi amigo, él me da el poder para lograr el cambio en esa forma elevada y positiva es opción de uno, uno es el que decide finalmente, nadie por uno, esa es nuestra realidad. Quiero contarles una anécdota de una resistencia al cambio. Una vez fui a la India y de regreso pasé por París, o sea, a quien no le gusta ir a París, caminar por las calles, ir a la Tour de o sea pasarme un poquito bien. Sin embargo, tenía, quería hacer un reporte. Y pedí una máquina a escribir. Se me quedan viendo y dice, ¿qué dices? ¿Qué quieres? Dije, bueno, quiero una máquina a escribir porque tengo que hacer un reporte. Pero, hermano, eso ya no existe. Ahí está el ordenador, la computadora. Dije, bueno, enséñenme a entrar, enséñenme el ABC. Yo había recibido un cursito, pero nunca me había metido en pleno. Y entonces, en vez de estar haciendo algo en una hora, me tardé media mañana. Se imaginan en París, sin salir, sin ir a esos lugares preciosos que hay ahí. Entonces, esa resistencia, pues, la solté. ¿Por qué? Porque definitivamente no había otra. El cambio estaba y tenía que adaptarme. Cuando regresé, empecé a buscar para informarme, igual en Brahma Kumaris ya no había otra forma más que virtual o por internet de poder recibir las lecciones, todo el apoyo que nos han dado en tantos años, entonces tuve que entrarle, tuve que entrarle y fue maravilloso, de manera que cada uno podemos recordar algo, donde hemos sido resistentes, o donde estamos siendo resistentes, hay algo de ego, algo de avaricia, algún vicio que me está molestando internamente donde yo no actúo correctamente. Y de esa manera recibiré el retorno. Así que seamos más sensibles, veamos más cómo verdaderamente podemos cambiar en forma positiva, elevada, pura. María, no sé si hay preguntas, si... Muchas, mucha gente te está saludando, pero por ahora no hay eh, ninguna pregunta de ellos. Pero yo quisiera preguntarte a ti, porque bueno, hablaste del cambio de tecnología. Y bueno, eso, eso es un cambio que en algunos casos nos, nos, más bien nos entusiasma, por lo menos de mi parte. Pero hay otros cambios que son como más una renuncia, ¿verdad? que más bien entristece como el hecho a veces de no ver a los seres queridos porque están lejos y ya no se pueden ir a visitar o, o puede ser porque dejaron su cuerpo y ya murieron, ¿verdad? Y tú has, has, has pasado todas muchas situaciones también así emocionalmente fuertes de una manera muy tranquila. ¿Qué es la, el proceso interno que haces tú el entendimiento que te ha permitido esa tranquilidad aún con cambios de esa naturaleza bueno, de hecho la tranquilidad o la calma o la paz que uno pueda vivir la cultiva cada día no es algo que está solo porque lo pienso y tengo que tener paz ¿no? la paz es mi esencia el haber realizado yo que soy paz que soy amor que soy verdad eso me Hizo un cambio absoluto en mi conciencia. Entonces es un factor de conciencia, porque yo sí, pues, muy joven, perdí a mi padre, y tuve que experimentar ese cambio de vida total. Mi madre se queda sola a cargo de cuatro eh, jóvenes adolescentes, con todo su coraje, su fuerza, nos sacó adelante, pero dentro de mí, pues, no tenía el conocimiento que tengo ahora. Eh, Pasé muchos años, no con depresión, pero sí con un poco de tristeza, o tal vez mucha. Sin embargo, en el curso del tiempo, entendí la ley de causa y efecto. La ley de karma, pude llegar a entender y aceptar todo lo que había sucedido. Y definitivamente, no es que uno está de acuerdo pero internamente tiene que haber un sentimiento de aceptación con amor, de to todo lo que sucede es porque tiene que suceder. Los seres queridos que están distantes, a veces uno lo puede ver con el celular, hace la llamada y ahí está, y tal vez el vecino que es mi amigo nunca me visita. Entonces, la tecnología nos acerca a ese nivel, veo personas, o he escuchado personas que eh, sus, sus abuelos, sus papás están en su casa, los tienen cuidados, no dejan salir son miembros de Brahma y sin embargo todos los días por Skype saludan a la nieta, al nieto, al hijo, a la esposa y tienen esa relación, entonces la niña cumplió años pero para ella no hubo celebración como lo hubo anteriormente. Entonces, un niño no puede entender en su cabecita qué está pasando, pero la forma en que el adulto lo tome y cómo puede lidiar el adulto con esa situación va a depender también de la emoción que pueda influenciar a ese niño. Ahora, en casos donde pierde la vida alguien o alguien está ahí con el caso positivo y fallece y los parientes no pueden hacer nada una situación muy complicada y difícil donde internamente uno tiene que mantener un estado de calma y quietud para que ese ser, esa alma que partió, pueda estar en paz porque si uno está en paz va a transmitir esa paz a los demás pero si uno se angusta y quisiera moldear o cambiar la situación no lo puede hacer cuando uno ve esas escenas donde hay países donde ya tiran los cadáveres de sus propios seres queridos a la calle porque no tienen forma de, de, de hacer nada y vienen y los agarran y los creman o los entierran juntos no sé, son situaciones que se están viviendo muy fuertes y eso eso tiene que ver con la ley de causa y efecto, de karma. Sin embargo, uno no puede empezar a meter su cabeza en querer componer las cosas de la manera que no son, sino mantener un sentimiento puro y un buen deseo. Porque la relación de almas es eterna, es una relación que es constante, donde podemos en ese sentimiento puro mantener una energía positiva y elevada. ¿Qué logramos rechazando, insultando, maldiciendo? ¿Qué logramos? Absolutamente nada. No. Nos deterioramos nosotros, nos enfermamos. Entonces, es una condición bien complicada, no aceptable realmente, porque no es humano, no es, no es la condición que el, que el mundo quiere. Pero todo esto nos está enseñando al cambio radical de muchas cosas, muchas cosas. Entonces, Hagamos el bien y el fruto se irá acumulando y se dará en su momento. Gracias, Anne. Ahora ya tenemos varias preguntas. Eh, una, una persona está preguntando, son como, ¿Sí? como siete preguntas, así que voy a ir así, suavemente. Dice, ¿cómo se reconoce la línea entre aceptar el cambio y propiciar el cambio? Entendiendo esto último como luchar contra el contexto para procurar algo mejor para todos. Aceptarlo es individual. Propiciarlo es colectivo realmente. Es decir, uno lo hace pero para que los demás cooperen en esa, en esa parte. Porque si yo lo acepto, soy yo quien lo está aceptando, aunque los demás no lo acepten. Ahora propiciarlo es como un movimiento de adentro hacia afuera para crear la condición y la atmósfera adecuada para que sea propicio y pueda empezar a hacer ese cambio, a, a suceder ese cambio en atmósfera. Cuando nosotros meditamos, no meditamos para nosotros, o sea, tomamos la condición mental y el estado interno para crear una atmósfera para esparcir una energía, una vibración positiva y que los demás estamos propiciando para que los demás también experimenten eso. Veamos a alguien que prende una varita de incienso, pues ese, esa fragancia se esparce por todos lados. De la misma manera, esa energía, esa vibración crea esa atmósfera. De la misma forma, si una persona viene sucia, pestosa, como le quieran llamar, no está haciendo nada, pero está propiciando el rechazo de todos, porque nadie acepta la suciedad. Entonces, es algo que uno condiciona y entonces lo propicia, y ahí es donde tenemos que centrarnos, propiciar la paz, propiciar el amor, propiciar la felicidad, o sea, no porque... Lo que está sucediendo, yo voy a ponerme triste, sufrir y llorar. No hago nada, no contribuyo en nada. Esa felicidad interna, ese gozo, esa dicha de estar con Dios, de poder aportar a los demás para que los demás puedan también experimentar algo diferente. Es propiciar el cambio. Entonces estará ahora otra pregunta es, dice, ¿por medio de la meditación uno puede controlar la angustia, el miedo en el transcurso del día? Totalmente, pero como les dije es un trabajo acumulativo, constante, o sea, nosotros a las 4 de la mañana estamos meditando, es una hora muy despejada, muy tranquila, lo pueden hacer a las 5 eh, horas tempranas, donde la atmósfera está más despejada, donde la misma naturaleza se abre para liberar el oxígeno. Se imagina, la naturaleza toma todo el dióxido de carbono de la atmósfera y nos devuelve en la mañana en su proceso de transformación oxígeno. Entonces, esa hora es una hora de, de poder aportar esa energía para que a través de nuestra mente podemos aquietarnos y empezar a pensar también, ¿por qué tengo angustia? ¿por qué tengo tristeza? o sea, tenemos que plantearnos podemos escribirlo lo que me da tristeza es esto, esto y eso lo que me da angustia es esto esto, esto, es porque no he entendido el fondo de manera que cuando uno llega a entenderlo puede empezar a Experimentar una energía diferente de pensamiento, puede uno verdaderamente sentir paz, calma, quietud. Entonces, esos aspectos emocionales débiles van desapareciendo, pero como les digo, es una labor diaria. Rama Kumari se enseña la meditación, ahora tenemos cursos virtuales por YouTube, diferentes medios que ustedes podrían, como conocer y empezar a trabajar en su ser porque cuando decimos ser humano el ser es el viviente es el eterno, es el que cuando deja uno ese cuerpo físico cuando lo van a cremar o lo van a enterrar, es solo la materia polvo eres y en polvo te convertirás pero luego, ¿qué pasó conmigo? yo el ser sigo viviendo si no, tampoco podríamos recordar esos seres que partieron, porque en el curso del tiempo también se vuelven polvo y huesos, y ya no existe la materia. Es solo en nuestra mente que existe la memoria. Y eso es bueno, o sea, recordar esos seres, pero la relación es de almas eternas, y eso nunca lo vamos a perder. Entonces, construyamos ese tipo de relación. De amor puro, de verdad. ¿Sí? Marianne. Gracias, Anne. Otra pregunta es: ¿Cómo se puede ayudar a alguien cercano a asimilar y abrazar el cambio? Muchas veces con el ejemplo. <ríe> a veces eh, no hemos sido ejemplo y por eso hay rechazo, resistencia, ignorancia, pero una es el ejemplo y otra es. Hablando, pero con una intención pura, con una intención de que, que el otro ser pueda entender experiencias y situaciones donde definitivamente eh, va a poder aceptar y abrazar el cambio. Pero es un proceso, ¿verdad? Porque cómo son mis pensamientos, cómo son mis sentimientos, cómo son mis palabras en esa relación, ahí es donde voy a poder, en ese intercambio, eh, construir y ayudar a esa persona. Otra pregunta es, ¿cómo puedo manejar mi propia resistencia al cambio cuando me da angustia, miedo y ansiedad? Con angustia, miedo y ansiedad no va a poder hacer nada. <risa> va a seguir resistiendo. Miren, el miedo es un vacío. Es como un hueco. Es algo que uno construye. Cierto, en base a alguna experiencia, pero es una influencia que uno mismo tiene dentro de sí por experiencias pasadas. Sin embargo, por eso la técnica de ser observador y anótenlo, ¿por qué tengo miedo? ¿Qué me causa miedo? ¿Qué me causa inseguridad? O sea, tengo que verlo, tengo que, que construir en esa, en esa visión para darme cuenta que lo que me está haciendo es un daño yo me estoy haciendo un propio daño a mí mismo donde no puedo activar o reaccionar en forma correcta entonces ese miedo puede ser transformado a través del pensamiento o sea, empezar a decir bueno, esto me causaba miedo pero ya no más entonces, yo estoy cambiando mi forma de pensar yo sentí miedo en tal situación, pero ahora eso ya no es un presente. Estoy afrontando esta nueva realidad y soy una persona llena de coraje, llena de valor. Entonces, que recuerde situaciones donde el coraje y la valentía la ha acompañado ante ciertas circunstancias, ante ciertas situaciones, y eso le va a dar la fuerza para decir, bueno, yo de ahí no era miedosa o miedoso. Entonces, ¿dónde estoy? ¿Dónde quiero estar? Si uno quiere sufrir, pues siga sufriendo. Pero lo importante es con el entendimiento. Podemos verdaderamente hacer ese cambio positivo. Gracias. Sí, eso es muy lindo, ¿verdad? Aquí uh, salió una campaña nueva para mujeres jóvenes que se llama Soy Valiente. Me gustó, me gustó el título, ver esa afirmación que, que estás compartiendo. Hay otra pre, eh, pregunta, dice, eh, a veces nos cuesta comprender que es uno mismo, nosotros mismos, los que tenemos que ser responsables de solucionar las situaciones y no esperar el poder de alguien para que nos solucione los problemas bueno, ahí entra un poco el ego, ¿verdad? ¿Por qué solo yo? ¿Por qué solo yo? O sea, responsabilidad es la habilidad de responder. Muchas veces uno responde o toma responsabilidad que no necesita tomar. Pero entonces uno acostumbra a los demás a tomar esa responsabilidad. entonces tranquilamente no pasa nada, ¿verdad? Sigue uno con esa carga. De manera que uno tiene que Tener ese discernimiento para darse cuenta de si realmente esto me compete o no. Y si lo voy a hacer, lo voy a hacer con amor, con una actitud diferente. Eso me va a dar la fuerza, me va a dar el poder de inspirar a otros también o atraer a otros para que ellos también sean responsables. Es un efecto de uno mismo. O sea, las cargas uno tiene que se las echar encima cuentan esa historia de, de alguien que fue, dicen, con San Pedro, no sé dónde estará San Pedro, pero bueno, eh, dicen que en el cielo, se fue con San Pedro, y dijo, eh, esta, esta cruz es muy pesada, ¿me la puedes cambiar? ahí hay, hay 100 cruces, elige la que tú quieras, y empezó a probar una, otra, otra, al final, le dijo, me quedo con esta, es la tuya, hermano. Es decir, <risa> es un ejemplo de que uno mismo, uno mismo tiene que hacer ese cambio. Eh, ¿Por qué? Porque así uno también puede elevar a otros, haciéndolos responsables de, de lo que les compete. Y eso es parte del segundo, ¿sí? Anne dice, dice, hablando de los recuerdos de los seres que se han ido, ¿Por qué es que cuando uno recuerda sigue, le sigue doliendo, dándole ganas de llorar? ¿Existe algo que lo provoca o es normal? Bueno, existe todo lo que lo provoca. Experiencias que uno ha vivido con ese ser. Y eso es natural. Es decir, hay personas que son insus insustituibles en nuestra propia vida. Y se fueron. Entonces... Ese sentimiento que nos da es porque ya no están y vemos que ya no están. Ya no podemos interactuar con ellos como lo hacíamos. Entonces eso es uno mismo. Uno mismo que tiene que ir transformando eso y pensando que esos seres no han muerto. O sea, terminó una relación física, pero es eterna. A mí me liberó el saber que el alma es eterna y que vamos a volver a reunirnos, a y experimentar a otro nivel, lindas experiencias, entonces nuestra conexión de almas es eterna, entonces no tenemos que tener ese sentimiento interno, porque nos hace daño, nos hace sufrir, piensen un poco en, esa, en ese ser, en ese alma, no le gustaría verlo aún así, o sí, pienso que no, entonces tenemos que ser más realistas en, en lo que es esa verdad, Gracias, Dan Y ya por último, y, eh, o la última pregunta es, que bueno, dice que muchas gracias, que las palabras llegan justo en el, en el momento, ¿verdad? Dice, eh, ¿cómo dejamos de juzgar? Eh, esa es una pregunta y te voy a hacer otra que acaba de llegar eh, para que las puedas mezclar Una es, ¿cómo dejamos de juzgar? Y la otra es, ¿cuál puede ser un consejo para las personas que están con miedo en el área laboral por la situación actual, con miedo a perder el trabajo? Bueno, la primera, ¿cómo dejamos de juzgar? Pues hemos sido jueces toda la vida, muchas vidas. Entonces, ya nos abocamos hacia afuera, siempre estamos viendo para afuera y juzgando, juzgando, juzgando. Ahora tenemos que ser jueces de nosotros mismos. Empezar, en vez de juzgar, ser testigos y no jueces. Entonces, siendo testigos podemos atestiguar. Aquello que yo juzgaba lo voy a transformar en ser apreciativo, poder ver en aquello que yo juzgaba algo diferente. Entonces, juzgarme a mí mismo, pero no en una forma de que voy a evadirme y, y, y yo no quiero ver lo que soy. Si me juzgo a mí mismo, puedo ver mis errores y poder mis cualidades. Entonces, ¿con cuáles me quedo? Si veo mis errores es porque están ahí para que los transforme Y si veo mis cualidades, pues las tengo que reforzar. Entonces, eso es parte de dejar de juzgar. Es una naturaleza humana, dice, pero sí tenemos que aprender a juzgar, pero de una forma diferente, positiva, constructiva, creativa. Y... Verlo hacia adentro es mejor. ¿Y la otra cómo era, María? En el tema laboral, ¿cómo ayud qué, le puede ¿qué consejo le darías a alguien que tiene miedo a perder el trabajo? Pues si lo tiene, que no tenga miedo para empezar. Porque si es una persona eficiente, una persona productiva, pues va a seguir siendo. De hecho, si sí hay una situación ahorita que a muchos lo suspenden sin goce de sueldo. Eso es muy complicado, muy difícil, pero el miedo no va a traer nada bueno ni positivo. Tenemos que empezar a decir, bueno, si yo tengo ese trabajo y yo soy eficiente, voy a ser más eficiente si es que estoy laborando, porque muchos están laborando también oficina en casa. Y yo he escuchado que son más horas que cuando están en la propia oficina. Personas que da a 10 de la noche están ahí haciendo transacciones internacionales cosas así entonces eh, reafirmar lo positivo el miedo no debe estar en nuestra mente no debemos de quedar atrapados en ese vacío, en ese hueco que es construcción de uno mismo el miedo atrae muchas cosas que no son buenas así que empecemos a valorarnos eh, a elevarnos y a ver lo bueno de nosotros y de los demás. Gracias, Ann. Entonces, ha sido maravilloso. Aquí te están saludando de muchas partes. Para que todos se sepan, ¿verdad? Les voy a tomar una foto al chat y se lo mando a Ann para que estén contentos. <risa> ¿Nos podrías dirigir alguna una meditación para cerrar así con esa buena vibración a la, a la camita? Ok, bueno. Nuevamente, con el cuerpo relajado, calmado y crear una visión de nosotros mismos en nuestro potencial más elevado y puro. Poder reconocer en mí lo valiosa que he sido o lo valioso que he sido, que no lo había visto, pero voy a empezar a traer a mi memoria esas escenas positivas, esas escenas llenas de coraje, de valentía, esas escenas donde hay paciencia, donde hay eh, mucho valor incluido donde yo he podido dar lo mejor de mí mismo, en base a muchas situaciones y circunstancias, a muchas relaciones. Entonces, me voy a ver en esa capacidad, en esa especialidad, en ese potencial divino que soy, y voy a observar todo aquel pasado que no construí nada positivo, y voy a pensar, eso ya pasó, no es mi realidad, en este momento, es un momento de descanso para la mente, para el corazón, donde mis sentimientos van a resurgir, van a reemerger en una forma constructiva, elevada y pura. Y conecto con esa fuente divina de luz y poder, que es nuestro padre, el ser supremo, el alma suprema, Dios, como ustedes quieran llamarle, y atrayendo esos rayos de paz, rayos de amor, rayos de pureza, rayos de felicidad, rayos de poder, cada noche tomaré la actitud de hablarle a este cuerpo y darle gracias, sentir gratitud por lo que me ha permitido hacer en la actividad diaria, y así darle descanso, que mi mente se aquiete, se calme, vuelva a su estado original de paz, y reafirmar en mí misma, yo soy un ser de paz, la paz es mi verdadera naturaleza, cuando estoy en paz, hay calma, hay quietud, y esparzo una vibración maravillosa, creando una atmósfera de poder alrededor, influyendo a los que me rodean y al mundo entero, llevándoles a ellos esa energía con una buena intención, un sentimiento puro y un buen deseo. Om Shanti, un saludo de paz a todos y cada uno de ustedes. Que, que tengan una lindísima noche. Muchas gracias, Ann, por estar aquí desde Guatemala. <ríe>